González, bienvenidos a este nuevo video de la sección Noti González. Bueno, pues el día de hoy no sabemos si es una noticia tan relevante a nivel internacional Pero al menos a nivel nacional es algo que sí está sonando mucho en estos días aquí en Canadá Y bueno, hace como un mes aproximadamente, mes, mes y medio En Kamloops eh, encontraron cadáveres de niños eh, se dice que son niños de la comunidad indígena de Canadá en la cual eh, ellos fueron obligados a asistir a como tipo orfanatos, escuelas de, de la iglesia católica pues muchos de ellos salieron de sus casas obligados a internarse en estas escuelas y ya nunca regresaron las personas que sobrevivieron, los niños en ese entonces pues de repente se preguntaban, ¿qué pasó, no sé, con Juanito, Juanito ¿no? o Pablito, no sé, por decirlo así, ¿no? Y ellos decían, ah, qué bueno que logró escapar, por lo que yo leí, según un, un testimonio de un sobreviviente. Pero lo que no sabían era que esas personas ya no regresaban, esos niños ya no regresaban, porque pues fueron violentados y asesinados, es lo que se dice. Y bueno... En base a eso, eh, regresando un poco atrás, la comunidad indígena ya había manifestado y había alzado la voz de que algo estaba pasando con esos internados, porque pues, sus familiares nunca llegaron, sus hijos, sus sobrinos, nietos. Y pues en ese entonces, como ellos no tenían a ciencia cierta la, las pruebas de qué es lo que había, cómo comprobar que les había pasado algo dentro del internado, pues no les hicieron como mucho caso, o sea, todo se quedó ahí como que, hey ¿no? O sea, ¿qué está pasando? Y no había cómo comprobar para darle seguimiento legalmente. Entiendo que eh, esta comunidad, pues, junto a sus recursos y mandó a hacer una investigación, mandó a traer como la tecnología eh, adecuada para poder escanear el patio de, este, de esta iglesia, de este orfanato. Encontraron los cadáveres de 215 niños, por lo cual pues sí fue pues un impacto que le llevó a mucha gente y sobre todo a la gente que pues ya tiene vínculos con, con las personas indígenas, con la comunidad indígena y pues sí, o sea, saboteó como que a, a, a diferentes comunidades. Fue algo muy triste. Eh, en las escuelas pegaron eh, algunas playeras de color naranja, las pusieron. En otras pusieron los pares de zapatos, de acuerdo al rango de edad, porque se dice que eran niños entre 7 y 15 años aproximadamente. Y de, en base a eso, en estos días surgieron de nuevo noticias que se habían quemado al propósito otras iglesias católicas. En Alberta, esto como manifestación pues, de todo esto que está pasando, porque resulta que ahora encontraron 751 cuerpos de niños en la provincia de Saskatchewan. Y pues eso sí es muy alarmante, Entonces, 751 cadáveres, wow, o sea... Es algo muy triste, es, es un tema muy delicado, muy sensible. A lo mejor para algunas personas es así, ah, pues ya pasó, ¿no? O es como algo irrelevante, pero a lo mejor los que ya somos papás, pues sí nos llega un poquito en el sentido de que... ¿Qué hubiera pasado si nosotros nos hubiéramos visto obligados a, a mandar a nuestro hijo, a nuestra hija y saber que ya no llegó y no saber qué pasó con, con, con nuestra pues nuestro hijo, ¿no? Es algo muy, muy delicado. Está, pues es una noticia que está impactante. Está eh, a nivel nacional, pues está muy sonada. Y pues de cierta forma, pues como que se va opacando esta imagen de Canadá, de que pues es multicultural, de que es muy respetuoso, de que aquí no pasa nada grave. y y a lo mejor hoy en la actualidad pues no, ¿verdad? pero en ese momento, pues si sí, eso que pasó en el pasado pues está afectando un poquito eh, en este presente pues muchos, muchas personas de la comunidad indígena están indignados por todo eso que está sucediendo pero a la vez creo que eh, lo positivo de todo esto lo padre es que ellos ya tienen las pruebas como para culpar y hacer responsable a la gente que en ese momento estuvo a cargo. O sea, quizás esas personas ya ni existen, a lo mejor ya murieron, pero yo creo que el hecho de que sepan que pues, se puede hacer justicia es algo muy padre. No sabemos qué vaya a pasar con estas iglesias o estos eh, internados, algunos ya se cerraron. Otros no sé si sigan vigentes, pero me imagino que esta va a ser como una alerta para todas estas instituciones o escuelas que pues son privadas, que solamente eh, imparten bajo el término de religión. Una, se dice que las, las escuelas eran del rubro de iglesias católicas. Um, y pues no sé, hay varias escuelas aquí que imparten clases privadas, son católicas no sé si hay otras religiones la verdad no hemos conocido ninguna pero pues me imagino que van a poner mucho énfasis a que esas escuelas pues, tengan más cuidado con lo que hacen y con el trato hacia los niños eso es todo por el día de hoy de esta sección de Noti eh, esperemos que todos ustedes se encuentren bien que sigan disfrutando de su familia, de sus seres queridos y pues solamente les pedimos que a lo mejor ahí en sus pensamientos pues, pues pensemos en esos niños que ya nunca regresaron a casa y pues pues un pensamiento positivo, luz, una oración en lo que ustedes crean y pues muchas gracias por ver nuestro video y eh, por estar aquí con nosotros.